A Ramón, Felipe, Antonio, Antonio. Me dicen John Antonio. Nosotros vivimos aquí en la Toribio Camilo. Esta es la calle E del sector. La calle interior segunda. Como usted puede ver, la calle segunda de, de, del sector. Como usted puede ver, esas aguas negras que usted está enfocando es que sale de esos filtrantes. Cacá. O sea, porque todas las calles de, de, de, de, del estadio hacia acá vienen a drenar aquí, pero no solamente las aguas cloacales sino también las aguas pluviales, entonces son problemas que lo, lo hacen mal, muchas veces los ingenieros, muchas veces no, la gran mayoría de los ingenieros y nosotros somos los que padecemos, lamentablemente el ayuntamiento viene eh, cuando van a hacer un, una urbanización a prueba, hacen los levantamientos mal hechos porque esta es una tubería de 6 pulgadas, entonces nosotros estamos reclamando que esta tubería sea ampliada lo más pronto posible, que ya no soportamos más la situación. Varias veces nos hemos dirigido a las autoridades, pero nuestra realidad es totalmente, esto es indolente, las autoridades no atienden a esta situación. Los moradores de esta calle segunda ya ni siquiera pueden vivir, no pueden salir. Imagínense, cuántos animales, cuánta bacterias, culebras, ratones. Esto es, hey, por aquí vive la gente, baja y sube y ya no aguantamos más esta situación. Esperamos que en este gobierno, esta calle segundo sea arreglada, que las tuberías que vienen de la calle K y terminan después de la troncal sean resueltas esta situación. Si no, la gente va a tener que será salir y abandonar y dejar sus intereses. Realmente esta calle está así desde, desde que la construyeron porque la tubería, esta es una tubería que es la, la, la que descarga todas las aguas pluviales de la urbanización y la pusieron del mismo diámetro Esto es lamentable que 300 metros de, de tubería de calle donde la gente tenemos las inversiones la, la inversioncita que tenemos la tenemos aquí nosotros la tenemos a la pérdida entonces Inapa realmente no tiene capacidad ni tienen capacidad ni tienen la condiciones de venir a resolver porque ellos, ellos lo que tienen ahí. Los constructores de la urbanización, en primer lugar, no hicieron eh, un estudio de, de la pluviometría y todas las aguas del estadio para acá, las pluviales, vienen a morir a esta calle. Pero no solamente eso, sino que las autoridades de INAPA estamos cansados de ir allá. Y lo que ellos mandan es una brigada con unos tubitos que tienen para resolver un problema grave que con una tubería de 12, 300 metros de tubería de 12 pulgadas se resuelve el problema. Y, y el ayuntamiento municipal con, tre, con 300 metros de, de aceras y contenedores resuelve el problema y ya la calle queda lista para faltarla. Pero no hay voluntad política, realmente estamos ante una situación difícil donde eh, estamos ya a, a dejar la cosita votar y, y irnos de, de la urbanización porque no tenemos otra salida a menos que no tomemos las calles y, y, y, y de una manera eh, espontánea protestemos con fuerza a ver si el gobierno puede por lo menos 300 metros de tubería, que eso no significa nada para un gobierno donde se desapilan tantos recursos. Eh, nosotros estemos en estas condiciones. ¿Cómo es su nombre? El nombre es mío, Gregorio, Gregorio Tavares. ¿Y el sector? me lo dice? El, el sector, el sector aquí es el, esta es la calle interior segunda de la, de la primera etapa de la organización Toribio Camilo.